Hola ¿Qué tal? Hoy vamos a grabar un vídeo un poquito diferente. Voy a parar porque ya estamos llegando al gimnasio. Se nos ha ocurrido una idea y para hacer esto el vlog. Para grabar lo que se nos ocurra, lo que nos apetezca y un poquito de todo, de lo que es nuestro día a día y no siempre lo mismo, aventuras, ¿no? Vamos a hablar un poco diferente. Eso es. Entonces, el otro día estábamos hablando, ¿qué grabamos esta semana? No sé qué. Estamos en el gimnasio al que venimos en verano. Y siempre estamos con la coña de, hostia, como eres vegano no puedes levantar peso, no sé qué. Y siempre estamos con la broma y mi hermano la verdad es que levanta un puñado de peso comparado con muchos chavales del gimnasio. Nos pusieron un comentario en último vídeo donde están fuertes estos dos? Y bueno, pues hoy vamos a ver si estamos fuertes o no estamos fuertes. Vamos a hacer una competición a ver quién levanta más. Veganos contra carnívoros para ver esos mitos, eso que dice la gente. Tienen proteína, no tienen fuerza, tienen energía los veganos. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué pasa? Controlar. Sí, sí, Un claro no vegano. Vamos vale. a empezar las pruebas. De campeón. Bueno. The champion. ¿Qué crees que le ganaré o que no? Está muy fuerte, ¿eh? No sé yo, ¿eh? El brócoli <risa> Y su compañero de equipo Miquel Mikkel o Magic Mike Miquel versus Mikkel. <risa> Me cago en la puta, que hay músculos, ¿eh? Los que pierdan van a tener que invitar al Boico a comer Vale, vale. <risa> pues vamos a poner las pruebas un segundo Vale <risa> Aunque es carnívoro, no se saltó las clases de lengua, ¿eh? Muy importante. Vale. vale, empiezo, lo voy a explicar rápidamente. Ya tenemos la tabla montada, es como quién está más fuerte, quién levanta más, no sé cómo explicarlo, hay pruebas que no son de levantar. Básicamente, eh, a cada prueba, el equipo elige a su mejor concursante. Por ejemplo, en dominada, obviamente yo no voy a ir, este chaval está cuatro veces más fuerte que yo, así que... Cada concursante solo puede hacer tres pruebas. Así, como hay seis pruebas, hacemos tres y tres. El equipo que gane más pruebas gana. El que pierda, invita al otro a comer. Y si pierden ellos, comen vegano. Vamos a por ello. Un día, un día, un día, un día. Dominada, el máximo peso que puedas levantar, una repetición. Preslevanca, máximo peso que puedas levantar, una repetición. Rueda, es una rueda de tractor que hay ahí fuera, levantarla diez veces, el mínimo tiempo posible. Salto de altura. Vamos a poner cajas, ¿no? Cajas y discos, a ver quién salta más alto. Hay que subirse. Hay que subirse. <risa> Chalzadilla, una repetición, a ver quién levanta más. Ando jodido, eh. Chicken legs. No oh, sé, ¿quién? Sprint. A ver quién gana Vamos a calentar esa dominada Supongo que soy yo contra <risa> ti, ¿eh? Edmond Nos acabamos de dar cuenta de que hay seis pruebas Existe la posibilidad de que empatemos Entonces vamos a añadir una Necesitamos vale, vale. una mano inocente que diga la prueba no más el up con anilla a peso, tú no puedes. Está lesionado. Bueno, <risa> <risa> chicos, lo dejamos por mañana, vale. <risa> ¿De le ah, damos. <risa> el más el up, básicamente, a máximo peso también. ¿No? Máximo el peso. Sí. En anillas. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Tenemos aquí al primer competidor. ¿Cuánto peso tienes? 40 kilos. El esto fácil. El árbitro está puesto ahí. Easy ¿Me un momento? Y luego dice que es natural el tío, eh Mondi con 40 kilos, adelante No ¿Cuánto, vale, Cuántos kilitos van aquí ya? Esto 70 70 Dos de 20 y dos de 15 Yes, sir 70 kilos, nene 70 kilos, Edmond Se quita oh, las chanclas ya. Menos uh. Uh. Sí. Dios. 20 20 20 No Pues si me ha tocado aquí No, no, no, no, no Dicen que no ha pasado, dicen que no ha pasado. ¿Dónde está la marca? Mira no. dónde está la marca, mira dónde está la marca, eh. La marca. Para no haber pasado. Pues dice que no, eh. Vamos, oh, papi, eh. ¿Quién está oh. la burger, papi? Voy a coger, voy a Coño. No, coña. Buena salida, hay que ver quién gana. Bueno, 77 y medio, el chaval. Vamos a ver. Bien. ¡Y eso! Uh. No. ¡Bien! Yes. Vale, sí, ¿En vale, sí. vale. el bolsillo? el bolsillo. En total, uh. 78-75. 80 kilos, ¿no? Va. Lo voy a probar. No, no. Oh, oh, oh. El vídeo para ti. Pasa, pasa. Válido. Primera prueba, vamos a ponerle el punto a los chavales, va. Justo, eh muy justo. Punto para los carnívoros. Toca press de banca ahora, y somos Miguel Magic Mike contra mí. Vamos, vamos. 80 kilos. Press. La parada ha sido inexistente, ¿no? Sí, sí, sí, la parada. ¿Quieres que repita? Yo repito, chico. Sí. Hay que hacer parada, ¿no? Hay que hacer parada, hacerlo sí. bien, hacerlo bien. vale! <muchas> uy, uy, uy. <muchas> eso. Easy. 90 kiletes, 90, 90. Va, eh. Va, esto bien. Eh. Esto bien. Esto bien. Presto. Arriba, arriba, arriba, arriba. Uf. Va, bien, bien, bien. ¿Lo matamos ahora? No, no va. Vale, vale, voy. El equipo <muchas> que voy. Esto, nada que espelga al equipo. Bracadillo. Preso Bien, bien, bien, bien, bien, bien. ¡Vamos! ¡Ah! allá. 95. ¡Uh! ¡Uh! ¿eh? Arriba, arriba arriba arriba arriba arriba. sigue sigue sigue sigue. ¡Uh! sigue, ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh! Tres. Tres, tres, Va, no pesan. No pesa. arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Lo voy a hacer con rebote yo también, loco. Lo han hecho, no, hecho todas con rebote, tío. Están sí. pidiendo. No. <risa> Brojo no de cringe. Ha ganado, justo. Los de banca ganan ellos. ¿Tambí? Kilos. Bueno. Estamos, chungos, ¿eh, Estamos jodidos. ¿Rueda, ahora? ¿Rueda Rueda. Vamos a por ello. Va, va, va, va. Venga, venga, venga, ya, ya, ¿Cuántas lleva? Va? ¿Cuántas lleva? 5, creo. No 40. Tú sigue dándole, después lo miramos. ¡Tira! 9. Y te voy a matar con la última, eh, pero haz una va, última. 120. Tira otra más por si acaso. tira otro más por si acaso, loco. Otra más, no. tira, tira otra, tira otra. Ya está, no. Prefiere, prefiere reventado la rueda, la rueda. Desde... todo suite eh. suites. ¿Qué tal? Bien, trabajo. reventado. Esperando el goico Yo. Bueno, una. Estoy respirando, eh. Que van sobradísimo. Se mucho a Ramiro. Dos, dos, vamos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! 56. Turísimo. ¡Batió ¡Oh! récord, récord! cabrón, el bateo... 56-44 Muy buena, papi, yes, yeah. el Uy, buena cabrón 2-1, eh Esto me vuela remontada 2-1, eh. Están muy fuertes estos veganos, eh. Ahora toca salto vertical. Calentamiento para salto. Easy. Muy Dale. Yeah. Vámonos. Se lo toca ahí. Tú subes, sí, sí, sí, ah. sí, sí, sí, ¡Ah! Sí. ¡Ah! Strike ¡Tres! Eliminado ¡Boom! Dos a dos uh. ¡Dios! Uh. Uno veintiséis y medio He conseguido saltar una 26 y medio, remontada 2 a 2. 2 a 2, chaval. Con las a... sentadillas la gente me va a criticar, pero protectores. Siempre con protección, chicos. Y la sentadilla también. ¿80? ¿Ya? ¿Ya? 80. ¿Ya? 100. Vamos. Ya. Bien. Ya. Fácil, fácil. 120. Sí, Espérate. Ahí está. Ya. Arriba, arriba. Uh. Acabo de levantar. ¿120 era? Sí. 120 sentadilla. sentadilla. Eh, no lo he grabado, pero prometo que lo he hecho. Ahora pruebo 130. Hombre. Vale, va Pos. explosivo próximo. Próximo. Ya. Nada. Ya está. <risa> A la mierda. ¿Quieres quieres más chances? ¿Quieres repetir, quieres repetir? ¿Eh? Ya, ya, ya. Vamos 5 y 6, 120, ¿vale? O sea, 60 y 60, 120, la barra que 20, 140. Explosivo para arriba, ¿eh? Va. Ya. ¡Vamos! Arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, va. Vamos, va, Con respiración, ¿eh? Lleva el aire. Va. Ya, ya, ya. Ah, bueno, pues vamos a apuntar. Apunta, pero primero voy a seguir. Voy a seguntar y ya que está Alex Fighterside. Esto está bien, eh. 3-2. Seguimos. Pega, pega. Pega, pega. Dale. 35 kilos. Vamos. Este Yes. lo arriba, ¿eh? Porque... La última ronda. La última ronda. puedes, Lo tienes ahí. Lo tienes ahí. con todas las cuerdas? Vamos a pasar Vamos. 40. Yes. 40. Uf, hostia. fácil, fácil. Yes. Yes. 42 y medio. Yes. Subes, sube, subes, subes, subes, subes. Sube. Yes, yes, yes. Arriba, arriba. Wow. Bravo, easy, isme Vamos con los 45, cabrón. Yo creo que son Puede ser, eh, Miguel. ¿Cuánto es? 45 45 kilos Arriba. Sigue, sigue. No. Estamos jodidos. Pensábamos que yo iba a ganar en dominada, por eso yo no he hecho press de banca, porque tiro más que él. Pero juego táctico también, juego táctico, no Estamos en nuestro terreno. Nos uh, uh. vamos a reventar. Tengo que decir una cosa: igual hemos perdido más, pero todas las que hemos perdido, las hemos perdido super justas. Las que hemos ganado nosotros, igual. los hemos reventado. La carrera, da igual que la ganes, por un metro, por un centímetro, que por un kilómetro. Lo siento, hermano. Está bien, está bien. ¿a no? ¿Listos? ¡Ya! ¡Vamos, Miquel! Tocan casi a la vez. ¡Vamos! ¡Uh! ¡Yes! Justo, eh. Vamos, Mikel. Vamos. Buena, eh. Justito. Man. Puro músculo contra puro brócoli. ¡Venga, va. Que hemos acabado. Que hemos acabado después de tres horitas de pruebas. Conclusión: comiendo brócoli levantas un poquito menos que comiendo secreto ibérico. Pero corres un pelín más rápido y saltas un poquito más. <risa> eh, reventados. La verdad, reventados. Y si nos ha reventado, hay que decirlo. Lo habéis visto, ha estado súper igualado. O sea, en plan, las pruebas que hemos ganado nosotros. Los hemos reventado, o sea, les hemos sacado uh, 30 segundos en no sé qué, en el salto les hemos sacado un montón. Bueno, eh, atentos a lo que me voy a comer, que me lo van a pagar ellos. Sí, sí. Con menuda, las dos bestias nos hemos ido a meter. Sí, sí. Os habéis equivocado de casa, ¿eh? ¿no? Pero no podíamos ir contra unos cualquiera, es que si no... ¿no? Claro, claro, no, no, luego no es que habéis cogido unas tirillas para competir, hemos cogido unos chavales. No, para que veáis que veganos o carnívoros se tienen la misma energía. La diferencia es... Eh, son los esteroides. <risa> Muy fuerte, la verdad, no me esperaba tan, tan fuertes comiendo hierba del monte. Pero <risa> realmente no es mejor ni peor. Si sabes alimentarte, comer bien y, y comes guay, tomas proteínas, todo lo que te falta, está listo. Ahí lo tenéis. Y si queréis, hemos estado entrenando el Gorilla Box. Un sitio para entrenar de puta madre, buen rollo. Puedes entrenar sin camiseta, puedes entrenar descalzo, de sin reglas raras, puedes ser libre. Ya está, y nos vamos al goico y a invitarles. No queda otra. <risa> Ya está, ya ha llegado la comida. Hay que decir que han puesto Beyond Meat vegana en el Goico Grill. No hemos conseguido coma vegano. Y atención, que va a comer vegetariano. Se ha puesto la Beyond Meat para probarla. Bueno, chavales, a disfrutar. Acordaos de suscribiros y darle like. Chao. No. la sí. Chao, chao.